al Amazonas como una última frontera, como una última frontera eh, en términos culturales, en términos espirituales y en términos económicos. Y creo que eso, eh, envuelto en, la, en, en, en lo que la película logra en términos narrativos y cinematográficos, resulta sumamente atractivo, irresistible, digámoslo así. El cine colombiano es un espaldarazo grandísimo, es una manera de darle visibilidad, es finalmente lograr lo que por, tanto, por, tanta, por tantos años había buscado. Y era tener un, un gran empujón a nivel internacional, eh, como una vitrina de altísima visibilidad. Ya lo habíamos conseguido con premios en festivales como Berlín, como Cannes, eh, con participaciones en festivales como Sundance, eh, San Sebastián, entre otros. Pero pues eh, indudablemente junto con el logro de la Cámara de Oro el año pasado para eh, La Tierra y la Sombra en Cannes, este es un logro fundamental que llega como a igualar o quizás superar esos, esos eh, hits o esos grandes acontecimientos que, es, que habían sido las, la presencia de las películas de Víctor Gaviria en el Festival de Cinecam precisamente en los años 90, tanto Rodrigo D. como La Vendedora de Rosas. Eh, creo que es un, para, el, para el cine colombiano es, es un impulso grandísimo. Eh, para la película, por supuesto, que significa... Muchísima atención, eh, ventas internacionales, eh, la posibilidad de que sea distribuida en muchos más países, que sea comprada para muchas eh, plataformas de televisión o para otras ventanas que hoy en día distribuyen el cine. Eh, y es importante porque pues, el cine latinoamericano tiene grandes problemas de circulación en el, en, en, en el mundo. Por supuesto, eso lo sabemos todos por el predominio de, que en la cartelera mundial tiene el cine norteamericano. Entonces, tanto para la película considerada individualmente como para el cine colombiano en conjunto, eh, es un logro muy significativo. Eh, ahora, hay unos mensajes también problemáticos en todo esto, en todo esto que se celebra y que eh, dispara pues como obviamente el nacionalismo un poco acrítico y es eh, la idea de que entonces ese es el tipo de películas que hay que hacer, ¿no? como que siempre hay que mirar a esas fronteras culturales, siempre como que hacer un cine sobre los otros y un poco ese descuido eh, en el que el cine colombiano ha caído históricamente y es eh, como que desconocer lo más cercano. ¿no? Creo que sin caer en nacionalismos y sin despertar falsas expectativas hay muchísimas posibilidades. Me parece que la competidora más directa y más grande del abrazo de la serpiente es eh, el hijo de Saúl. Es una película, insisto, sobre el holocausto judío, es una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que los que votan, que en la academia, eh, que los miembros de la academia, o que el mundo de Hollywood es un mundo con mucho lobby judío y con mucha presencia judía. Entonces, estos temas suelen eh, ser bastante bien recibidos y reconocidos con generosos premios. Pero por otra parte.